Hola, hoy os traigo estas velas otoñales de diseño original, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Vamos a utilizar esta parafina, eh, crayolas, tonos otoñales y el blanco, eh, sándalo, esencia de sándalo, especial para velas, dos mechas que son la altura de las velas, que hemos tomado la medida por la por la bandejita que tenemos aquí, y vamos a empezar a echar la parafina a calentar que os tengo que decir esta parafina es especial es parafina para velas talladas recordar velas talladas no es parafina de 56 ni ninguna otra otra que, que quizás os podría valer también la de abeja blanqueada pero esto es parafina para velas talladas recordar vamos a utilizar este este recipiente para echar los colores tiene para poner descolores pero bueno podéis encontrar en el mercado incluso para dos colores o incluso cinco eh, estamos parafinando ya las mechas ya veis que para afinar una mecha no, no es nada. Simplemente sumergirla, estirarla y esperar a que seque. Una. Y ahora cogemos la siguiente y lo mismo. Sumergimos y estiramos. Así se parafina una mecha. Bien. Ahora vamos a preparar la la parafina le vamos a echar ya en la esencia recordar esencias especiales para velas no vale cualquier esencia esta es de sándalo me recuerda el sándalo a tonos marrones por eso lo empleo aquí ya veis que he, un he echado un chorrito y removemos rápidamente Y ya está más, más que integrado, ya, ya llega una vez que ya tenemos eh, la esencia in, eh, incluida en la parafina, pasamos a cortar trocitos muy pequeñitos de crayola en cada una de las divisiones de nuestro recipiente rojo burgundi primero ha sido marrón, ahora rojo burgundi o tonos similares os valdrían eh, si no queréis utilizar crayolas anilinas las recomiendo antes que las crayolas las anilinas en polvo o líquidas recordad que tenéis que utilizar muy poca cantidad si utilizáis anilinas Bien, ahora repartimos la cera entre las tres divisiones. No van a llevar la misma cantidad. Pod vosotros decidís qué cantidad queréis que... qué color queréis que resalte más que los otros. Así más o menos... Así un poquito más de amarillo. Y ahora con el blanco... Con este trocito de crayola blanca la vamos a partir a la mitad que nos llega perfectamente. Sí, ya veis, trocito pequeñito. A, a, a integrarla en la parafina. Ya veis, rápidamente. Ya está más que integrado. Aprovechamos, removemos bien también los, los otros colores. Y ahora, paso muy importante, tienen que estar las dos parafinas a la misma temperatura. vertemos la, la, los colores sin ningún patrón, o sea, por donde queráis. Y ahora aplicamos el blanco y vamos a hacer vetas. Vamos a hacer que cree un pequeño dibujillo. Eh, ¿Por qué el empleo esta parafina para velas talladas? Porque es muy maleable No se enfría tan rápidamente como las otras Y nos va a facilitar el trabajo a la hora de enrollar las velas Falta aquí un poquito Ahí. Así Bien, si os gusta este dibujo ya lo podéis dejar así, si no yo voy a utilizar ahora una pistola de calor ¿No tenéis pistola de calor? Un secador Para el pelo en modo calor Ya veis, con el, la pistola eh, Lo que estamos haciendo es ablandar la, la cera de abajo Que se nos mezcle mejor Ahora, esperamos a que enfríe esto, eh Nada, van a ser unos 10 minutillos o menos Ya se han enfriado Sí, podemos tocarlo sin problema y vamos a cortar hacer una ondulación podéis cortar en diagonal recto pero bueno, vamos a hacer una, una cosa diferente ahora es sí, muy importante desmoldear de, la, de lo que es la bandeja primero ir separando los lados, los bordes es muy importante no... No paséis del borde directamente al medio. No. Primero el contorno que esté bien separado. Así más o menos. Así. Y nos queda el último, la última pared. Ahí, ya es fácil. Ahora sí, despacito, vamos levantando. Bien si os gusta para las velas más este dibujo que la otra parte de la de la lámina pues podéis emplearlo a mí me gusta más el otro le voy a dar la vuelta a estas láminas así me gusta sí, me gusta más ese ahí vamos a darle así la vuelta y vamos a poner la mecha bien eh... Este paso ya lo he empleado en otros tutoriales, ya desde el principio podéis verlo Cuando hago las de la, las velas de, de cera de abeja Ya veis, vais enrollando poquito a poco Es importante que se vaya haciendo rápido este paso Antes de que enfríe ya demasiado la cera Así enrollamos hasta el final eh, que no os preocupe que os sobresale un poco por la parte de abajo, la cera después al ponerlo de aquí ya se va a sentar voy a hacerle aquí un rincito hacia afuera así enrollar un poquito hacia afuera por, por hacerla diferente la vela más que nada eh. la podríais dejar tal cual esta vela está muy blandita aunque no os lo parezca ¿eh? está muy muy blandita vamos a dejarla a un lado y vamos a pasar con la otra lámina antes de que se enfríe más si no voy a tener problemas para poder utilizarla pues aquí sí sí aquí hay problemas en la parte de abajo no creo que se ha secado, con el, la pista de calor no Voy a tener que pasar a cortar la parte inferior, porque se me ha enfriado de más Si... si fuera ya rápida hacer una y hacer la otra, pues sí, se podría hacer entera Pero ahí te, he tenido que cortar Ahora sí Ya no hay problema Así más o menos le cortamos este pequeño exceso de mecha por la parte inferior Y ahora vamos a hacerla diferente se la hemos enrollado, bien ¿Qué podemos hacer que sea diferente Pues creo yo que abrirle aquí Ir abriendo los bordes Para que se vea el color de la parte de dentro Así veis, voy despacito, abriendo un poquito los bordes. Esta cera os lo permite, la cera de 56 no os lo iba a permitir. Así bueno, único si la trabajáis muy rápido, la de 56. Ahora la siguiente. A ver, están anditas sí, y aquí. Empezamos a abrir. Ahí, es, es lo que tiene esta, esta cera Que es muy flexible Y tarda bastante Tarda bastante más que la otra En, en enfriar Bueno Gracias por haber llegado a este punto Del tutorial Del vídeo Recordar si no os habéis suscrito Podéis suscribiros Que tenemos ya comunidad eh, Que más eh, Cualquier comentario que tengáis Cualquier sugerencia, duda, hacérmela en los comentarios, ¿eh? Y si os ha gustado el vídeo, un pulgar para arriba, like para los algoritmos. Espero que os haya gustado, de verdad, este vídeo, esta vela un poquito original. Y bueno, nos vemos. Chao.